Buen giorno, da Pablo. El giorno de hoy, un entrenamiento espartaco. Oye, primo de diciembre, como podéis guardar, el tiempo es cosido, el sol, pero el sol es así. Tú no son excusas para no hacer niente. Yo lo faccio qua en, en el campeto de básquet. Tú lo voy a casa tranquilo, al caldo. Ok, con este entrenamiento espartaco voy a hacer seis ejercicios, seis ejercicios. Vamos a hacer tres ejercicios para las vamos a hacer uno del abdomen vamos a hacer uno del de brazo y, y así nos vamos a meter en forma con este entrenamiento espartaco voy a hacer tre, 30 segundos de, de, de, de, de o de esfuerzo con 15 segundos de recupero en estos 15 segundos de recupero tú prendes un gocho de área te relajas y te prepara para el próximo ejercicio en la prima en, la, en el primer bloque en la primera serie lo voy a hacer un poquito más lento para que tú guardes el movimiento. El segundo y el tercero. Será un poquito, tira un poquito, tira un poquito intenso. Ok, yo lo que tú me deis el 100%. Voy a iniciar con un poquito de, de, de hidrataciones, que no manque mi, mi hidrataciones. Ok, pero yo no voy a ir. Hoy ya mi sueño de un manubrio, solamente uno, uno solo. Yo por tanto tuve como para hacer un poquito de cheddar, pero uno. Si tú no hay el manubrio, no te preocupares. Tú puedes prender las confesiones, eh, una botella de agua, una botella de vino, una botella de detersivo. Cualquier si cosa que sea pesante. O, o no prende niente, también, también es válido, está iniciando. Ok, vamos a, a movernos en el posto, a movernos, sí, ta, ta, ta. Aproximadamente cuánto dura, <risa> dura 15 minutos y 15 minutos. Donde tú <risa> vayas a bruchar, te vayas a meter en forma. Hoy estoy con la con la con la yaca, pero eso cuando cuando inicia me, <risa> me la tolio. Ok, me la quito de español. Muévete, muévete, muévete en el posto, muévete, muévete, muévete, muévete un poquito el brazos un poquito movimiento de pachino, muevo la cintura, torna indietro, torna indietro si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete que es gratis <risa> láchame tu like láchame tu comentario. Pablo, no me en los ejercicios ok, un workout gladiatorio personas alenatas comité. primo de diciembre como he dicho prima ok perfecto Ta -ta -ta. piccola corsa, piccola corsa, piccola corsa piccola corsa piccola corsa piccola, ok, abro, cuido abro, cuido Ok, perfecto, vamos a iniciar. Prima de iniciar, me sistemo los escarpes porque no se hará tiempo para el escarpe. Solo para prender área eh, e hidratación. Ok, perfecto, perfecto. Seis ejercicios, seis ejercicios, seis ejercicios que lo repito tres volte. Ok, prepárate, prepárate, prepárate. Prepárate que voy a checar mi timer que no lo veo. Ok, timer, ¿dónde? Perfecto, trovato, trovato. Tres vueltas lo repito. Prima de iniciar, vamos a... Tolerar un poquito la, la yaca, la yaca, así... Así estamos guarda, La vida es vela La vida es vela, Aunque si son algunas vueltas, problemas, pero va a venir. Son cosas que se pueden superar. Tu no la solución en esta vida, menos la muerte. Prepárate. Tres, dos, uno, via. 4, 3, 2, 1. Nuestro primer ejercicio, vamos a hacer esto, ¿verdad? ¿Claro? Ta, este. Ta, ta, posiciones. Ta, ta, cuesta posiciones. Ta, ta, ok. Sí, ta. Como si fuese una defensa. Da. Adesso. vamos a hacer un poquito de piegamente piegamente y le metemos un movimiento del gambe movimiento del gambe Lo hago de esta forma pala, piegamente y guarda. tras uno cambio de gamba. cambio cambio si sí. si sí. si sí. si sí. Sí, sí, sí, sí. Madre de Dios. Ahora, Prendo el peso. Prendo el manubrio. Vamos a parar con este movimiento. Primo con una gamba. Dopo cambio de gamba. Cuenta acá uno 2, la gamba. Brazos diritto Continua. Adesso cambio de gamba. Cambio de brazo y gamba. Gamba de rita. Oh, continua. vamos a poner atómico abdomen, vamos a aprender el peso salgo, cuesta, sube el tronco toco ok vamos a hacer un pequeño squat, squat, squat 4, uno 1 2, 3, algo 1, 2, 3, nuevamente, 1, 2, 3, ok, cambio, 1, 2, 3, va, cambio, va, 1, 2, ah, vamos a dar un poquito de precipita, precipita, tricipiti tricipiti de fronte de fronte de fronte tricipiti tricipiti andiamo guardalo qua guardalo piego piego piego gomito guarda tra salvo tra salvo tra salvo tra salvo tra salvo tra salvo piego gomito tra salvo salgo salgo si, Sí. Resiste. Ok. Nuevamente. Vamos a iniciar de capo. De capo, de capo. De capo. Paso cosido el ato. Falda. Piecamente, muevo gambe. Va, páralo. Uno. dos, gamba. Vamos. Resiste. Sí. Ok, próximo ejercicio, próximo, próximo, próximo. Gambe, gambe, gambe. Gambe, prendo el peso. Prendo el peso. Prendo el peso. Sí, se va. Se va. Se va. Ahora, va. pa. Uno. Due. Tres. Sí. Cuatro. Sí. Tú resistes. Tú no mola más. Sí. Se esforza. Un workout de gladiatoria Sí. Sí. Andiamo. Sí. Andiamo. Sí, andiamo. Fisi más en YouTube. Sí. Fisi más. Fisi más en YouTube. Ok. Próximo. Cambio de gamba. Cambio de gamba. tú no mola más. soy fuerte. Soy fuerte! Tú todo tu este esfuerzo Vendrá para gato. Nessuno no te regala niente. Nessuno. No Nessuno. No no es uno. Va. Abro. Uno. Sí. Sí. Ay. Abro grande. Abro grande. Sí. Sí. Sí. Sí, sí abro. Sí. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Estamos en un campo deportivo, la gente, <ríe> la gente me enferma, la gente me enferma, la gente <ríe> me enferma. Me fato mal, los sea, apegos que están huyendo, de, huyendo, huyendo de clase. Vámonos más, vámonos más. Sí. Gambas de rita. Resiste, resiste, resiste, sí, sí, Ok, continuo, voy continuo. Squat, squat, squat, squat, squat, squat, sí, sí, Concéntrate. guárdame, guárdame, guárdame, guárdame, próximo, Próximo, eh? tenlo aquí, ok, 3, 3, 1, 2, 3, cambio, cambio, cambio, cambio. cambio. Uno, dos, tres, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Uno, dos, tres, sí, sí, sí, sí, cambio, cambio, cambio, cambio. Uno, dos, tres, cambio, cambio. Sí, se va, se va, resiste. Uno, ok, andiamo, andiamo con tríceps, tríceps, tríceps, tríceps. No mola más, no mola, no mola, no mola. Ok, guardate, Posiciones. piego, su, piego, su, piego, su, piego, su, piego, su, piego, su, piego, su, piego, su, piego, su Piego. Piego. Uh, Madre de Dios. Madre de Dios. Último round. Último round. Último. Último, último. Cambio, cambio, cambio. Mátalo, acá. Ta. Ta. Ta. Saltero. Sí. Saltero. Sí. Saltero. Saltero. Saltero. Saltero. piegamenti, uh. Piegamente. Piegamente. Resiste, resiste, soy fuerte, no mora más, tú puedes, tú puedes, 1, uno, ah. vamos. Uh. Sí. vamos, vamos, vamos, sí. vamos, vamos, vamos, va, sí, vamos, Sí, sí, sí, sí, sí, madre de dios, madre de dios, se siente, se último esfuerzo, último esfuerzo, ya, yeah. sí, sí, sí. Sí. Sí. Sí. Ah. Sola mano. Sola mano. Sola mano. Su. Vamos, vamos. Vamos, resiste. Va. Uno. Due No, yo creo que. Que me son muy baleados. Uno. Cosí, cosí. Due Tres. Creo que me son muy baleados. Tú no fai pene. Sí. Sí. Ta. Ta, ta, ta. Sí. Sí, sí, sí. sí. Sí. Oh. Ah. Addomen, abdomen, Addomen, Abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, baby. No mola más. Último esfuerzo. Último, último esfuerzo. Sub, sub, sub la gamba sub la cama. Sub, sub. Mira. Suban el tronco. Gamba dirita. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí. Sí, sí, sí, sí, sí, una sí, sí, sí, sí, sí, sí, 6, 6, 6, en ginocchio. En ginocchio. Uno. Dos. Salto. Uno. Dos. Tres. Tre. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. 2 3 2 ok ultima Ultimo forza Ultimo forza 3 cipiti 3 inizia la pioggia Inizia la pioggia Inizia Inizia posizione Piego su piego su piego su piego, su. piego. Continua ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! No ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! nuestro objetivo <risa> un ejercicio en cueste donde me son el baliato pero tú lo no hay fatto bene y mille mille gracias no te dimenticare de bar estreche si tú ancora no te sé inscrito a este canal inscríbete de eso guarda que no costa niente y me ayuda a salir dame un like ok de cuore pablo Oiga, este ejercicio por caos gladiator y me la he echo muerto.